I'm gonna do this Hay algunos conceptos como la apropiación, la copia, la contaminación, eh, que forman parte de los procesos de creación e investigación de las obras que estamos llevando adelante. La triología antropofágica, de alguna manera, es como un paso más en esa línea de, de trabajo y en esa línea de producción de pensamiento. Hay tres obras brasileñas que me gustaron mucho, me impactaron mucho y, este, y las, digamos que las deseaba. Ese tipo de obras, cuando dice, ay, ¿cómo me gustaría poder estar ahí? ¿Cómo me gustaría haberlas hecho yo? Ese tipo de deseo muy simple, muy básico. Este, que, son, que es un tipo de operación que me interesa muchísimo. El, el, como el deseo, que es como un motor que posibilita que algo suceda. En un momento, Entra Sueli Rolnik con el pensamiento tropofágico, como noción de relacionamiento este, entre las personas, ¿no? Cómo estar juntos, de, este, de cómo relacionarse, de cómo estar con el otro, de cómo afectarse y ser afectado por el otro. ¿Qué se hace con lo que se desea? ¿Qué otro tipo de operaciones con aquello que uno desea? Cómo escapar de esa dualidad de, de someterse a algo o poseer algo, qué otras cosas hay en el medio. noción del ritual antropofágico de los indios Tupinambá, brasileros, donde ellos frente al conquistador, que es un otro, este, practican este ritual sabiendo o aceptando que el otro puede modificarme. Entonces lo que se desea es ser modificado por ese otro. Entender eh, este, la potencia de afectación de ese otro que es distinto a mí, ¿no? un otro con mayúscula, entonces practican este ritual antropofágico con el deseo de ser modificado, con el deseo de, de, de, de ser afectado por las cualidades que entienden que el otro este, puede, ¿no? que, eh, que puede atravesarte. Entonces es un ritual. La idea de esta trilogía es, este, lo que hicimos fue una, una traducción de lo que entendimos o lo que nos llega, que es el ritual antropofágico, para llevarlo a un dispositivo o metodología de, de relación con estas tres obras brasileras, como para experimentar si es posible o, sea, o qué nos demanda también ser afectados por, los, por otros, comer una, un, una, una pieza para dejarse afectar, trabajar desde esta lógica. Antropofágica nos llevó o nos pone en tratar de, de realizar otro tipo de relaciones donde es estar con el otro sin tratar de analizarlo y entenderlo. Modificar, dejarse modificar por el otro desde otro lugar. Cómo pensar otras lógicas para desoccidentalizarse o, o descolonizarse. Hay que dejar de pensar en lógicas binarias. O sea, qué es lo que pasa en el sur, cómo cómo pensarse el sur más allá del norte, cómo pensarse la mujer más allá del, del hombre, o sea, qué es lo que... y entonces, qué es lo que... Eh, eh, no pensarse por oposición, y bueno, entonces este, eh, esta trilogía, el, el, este, esta, este ejercicio que hicimos es trabajar con un, un, un otro cercano, un otro en el sur, para tratar de, de buscar o pensarnos sin, escapando de lógicas de por oposición a... Porque la idea es, es, al ser modificado por un otro, uno debería llegar a un lugar en el que ya no es más el otro ni es más uno, ¿no? Eso es lo que plantea la antropofagia, o sea, lo que estamos hablando es un proceso de transformación, por eso digo que ahí eh, es tan importante lo que se come como eh, el proceso de disponibilidad para dejar entrar a ese otro. Este, y eso, bueno, eso exige o nos exige un cuerpo muy abierto, cuando digo cuerpo estoy hablando de ¿no? una noción más general, eh, de una apertura, de una vulnerabilidad, de un dejarse afectar, entonces es como mutuo. Es un proceso que no tiene que ver con el análisis, sino que tiene una lógica más de ritual. Esto es para que algo suceda. Lo que es interesante en el ritual es que no se sabe cómo es la operación de que eso sucede. Lo único que se hace en el ritual es ¿no? preparar ese dispositivo para que el, la entidad descienda, pero no, no podemos hablar de cómo desciende esa entidad, no, no entra en el análisis. Entonces en el proceso de creación de, la, de las piezas es más o menos, estamos tratando de, tra, de traer esas lógicas en las cuales aplicamos el dispositivo, pero después no podemos no sabemos cómo fue que llegamos hasta acá no es como si pusiéramos que la pieza es la entidad eh, eso es lo que me parece interesante decir no no no podemos analizar cómo fue que sucedió lo que podemos decir es vamos a hablar de lo que del procedimiento riguroso que no en el cual aplicamos a las piezas que esa su relación con el ritual el ritual es muy riguroso me hace feliz pensar que si no puedo si no podemos verbalizar cómo fue que llegamos hasta acá entonces es que quizás lo hayamos logrado escapar de estas lógicas occidentales de las que estaba hablando al principio estamos todos acá con una misma pregunta en el que asumimos esa pregunta este, y vamos a trabajar con esa pregunta poniendo el cuerpo y algo va a devenir hay como una apertura a un mundo que va a aparecer, hay algo que se va a develar. Entonces he trasladado a la creación que estamos haciendo aplicando como esas mismas nociones. Plantear alguna, yo lo llamo metodología o dispositivo, para colocar el cuerpo para ese cuerpo colectivo que somos los que estamos trabajando en cada uno de los procesos y que nos permita se colocar ese cuerpo para que en un momento este, suceda. Y, y eso es muy bonito, cuando decís, bueno, ¿dónde está la obra? La obra se deverá, la obra aparece. A mí me parece que no, tenemos que meter una cruzada acá. ¿La cruzada ahí? Aquí no, no, no. está bien, está bien. Está. Está, ahí ya mejoró un montón. ¿Eh? No sé si no es... Yo estoy, yo estoy, Manuel para Ahí ya se corrige mucho. Ahí le matamos todo esto. Pusimos un desafío que en el acto 3 que era el muro tenía que ser un muro que pudiéramos construir nosotros y es un muro a escala humana, o sea, eso tiene un, lugar, este, tiene un lugar conceptual por supuesto este, no es algo que, que está dicho ni que se ve pero es parte del desafío de decir bueno los muros los construimos o sea, no hay un solo clavo, no hay un solo martillo, simplemente cómo organizamos el material para elevar ese muro. de la vamos, ya uruguaya. Ya. Ay, que algo que nos toca pensarnos es eso, ¿no? Hoy en la actualidad es el cómo vivir juntos, cómo estar con el otro como en, en un momento, o sea, ya donde ¿no? el colectivo de alguna forma está muy las ideas anteriores sobre, sobre el estar de colectivos están en crisis y hace rato ya que están en crisis todavía estamos buscando cómo es que cohabitamos, ¿no? Cómo es que estamos porque no nos queda otra que estar juntos en esta ciudad, ¿no? En estas ciudades vivimos en estos barrios habitamos cómo es que tomamos las decisiones o nos pensamos en nuestro presente y tomamos las decisiones para la construcción de no de, digo de nuestro día a día. Si entras al bar me manda a tres ahora como si tuviera tres manos. bien la tirante? Ahí, está tirante. Sí, ya porque sí. Vale. Vamos a un oh. para los I hope you have a good day. I'm going entra dentro de ese pensamiento de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo nos habitamos? Es un tipo de pensamiento que no solo en la producción artística, o sea, es, es un pensamiento que nos cruza en el cómo hacemos lo que hacemos. O sea, cómo es que estamos ¿no? este, creando las piezas, cómo es que nos relacionamos con el público, cómo es que nos relacionamos con los, este, con los espacios. Eh, eh, ese pensamiento nos atraviesa, es eh, más allá de la producción artística, es un pensarnos aquí ahora. Y por otro lado, las piezas, como están hechas aquí y ahora en este presente, las obras terminan relacionándose con la pieza que se come. Permanecer es, una, es un proceso que se come una pieza que se llama este, Vestillos, de la del artista Marta Suárez. Eh, eh, entonces este proceso se relaciona con Vestillos, se relaciona con nosotros, pero después cuando vamos a la segunda pieza que se llama Resistir, se relaciona con la pieza que se come, que es matadobro de Marcelo Ebelin, pero no puede otra que contaminarse de permanecer la pieza anterior y no tiene otra que contaminarse del momento en el cual nosotros hacemos resistir. Que hay un contexto social que es un contexto determinado, a lo que voy es esto. Cuando hacemos la tercera pieza, ella se relaciona con la que se come, que es por Oroca de Lía Rodríguez no le queda más remedio que relacionarse con las otras anteriores por una cuestión de que eso va afectando, ¿no? este, cada acción va afectando a la siguiente y se relaciona con un momento histórico este, particular que es este nuestro presente. Yo creo que, el, que la pieza La Vasallar eh, está totalmente contaminada con eso y es una pieza, para mí es un poco este, rara, rara y, y pienso que no tiene otra que ser así por la, este, la actualidad en la cual estamos. Rara en el sentido que es como el extrañamiento, que si, si esto... ¿dónde está? ¿Cómo está el colectivo? ¿Cómo es que se organiza el colectivo? O sea, ¿qué, ¿cómo es que esto está sucediendo al mismo tiempo que sucede lo otro? Entonces eso es parte de esta complejidad que nos toca y me parece que acto 13 es mucho más compleja porque es este momento en que nos toca vivir. el acto 1, que es una instalación, este, lo que hacemos es plantear un dispositivo, una especie de proposición que se hace con el público este, y simplemente confiar en que va a suceder. ¿No? Porque lo que planteamos es al, al público, no hay performance, es que cómo podemos man mantener colectivamente ese espacio estando de, permaneciendo de a uno en un suelo que tiembla y es de carbón. En el acto 2 quizás es más claro al, al, al observarlo, porque lo que se plantea el acto 2 es una búsqueda de un determinado cuerpo. Es necesario todo ese proceso para llegar a un cierto estado de cuerpo. Un trayecto para poder entrar a un lugar donde el cuerpo se modifica y, y ahí sucede otra cosa, que es lo que estamos buscando en acto 2 resistir. La misma tabla que es un obstáculo lo que hace es rebotarte y potencia el salto del cuerpo y potencia que el cuerpo pueda sostener esa lógica. Y después de, las, de todo el trayecto el cuerpo deviene en otro lugar. Lo que se resiste es a un cierto encapsulamiento del cuerpo, encapsulamiento de del deseo, de etiquetas, para mí ahí el cuerpo pierde el género para entrar en la, en la sexualidad, pierde nociones de organizaciones de poder para entrar en otro lugar. En acto 3 también sucede, es un cuerpo colectivo que lo que estamos buscando también es un cuerpo desbordado, es una obra súper exigente físicamente y es importantísimo que el cuerpo esté con todo para llegar al último momento que hay una escena de una especie de caos, el caos como algo, como una organización, tiene una organización propia, pero en donde no es posible dictaminar lo que es, lo que es capaz un cuerpo de la búsqueda de una potencia para resistirse contra esta contemporaneidad que nos, en, nos encapsula, nos dictamina, este, eh, nos encasilla. Entonces el ritual tiene que ver con lo político, son, son esas búsquedas. pensar en la trilogía, que es una obra que sucede acto 1, acto 2, acto 3, pero en realidad podía ser pensada al revés, acto 3, acto 2 y acto 1, porque la obra empieza con la materia carbonizada, ¿no? con el carbón, la madera, después del carbón no viene, ¿no? es el último, viene el fuego, ya después de ahí no se, uno se vuelve atrás, entonces es el carbón, este, de lo cual no hay vuelta atrás, Está el acto 2, que son todas las maderas que están desperdigadas por el piso y es una pieza bisagra en la que esas maderas pueden estar para ser construido o lo que ha sido destruido. ¿no? Y en la pieza 3 está el muro. Entonces, este, me gusta pensar también que podemos pensar la, desde la 3 con el muro y toda esa complejidad a toda este, esa materialidad desperdigada y ese colectivo que tiene una dirección que parecería ser que puede organizarse hacia algo este, y la tres que ya no, esa materialidad no tiene vuelta atrás y que ya ni siquiera hay performers, que ahora no hay, no hay un testigo que viene, los testigos somos los propios, el propio público que tiene que, necesariamente que tiene que tomar el, escena, tiene que tomar el escenario para que la pieza exista. Eh, entonces la trilogía está, tiene su lógica en su materialidad, además de en su pensamiento sobre el colectivo. Así me salido Así Así salido Hacemos obras para pensarnos y las obras las seguimos presentando para seguirnos pensando. Cuando ya, cuando ya, ya no haya más preguntas, creo que no, no las debemos hacer. <tose>